Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver a recortar un vídeo sin perder calidad, nos va a recodificar y además lo va a hacer al instante, no tenéis que hacer ningún procesamiento, solamente un corte limpio. Venimos a esta página del enlace que dejaré en la descripción del vídeo, por ejemplo, no se descarga en el programa desde la Microsoft Store porque ahí cuesta dinero, tiene que ir al Zip, está descargando, son 100 megas, tiene el archivo para descomprimir. Mientras tanto, les recomiendo desde la Microsoft Store, que, es, que está gratis, también de código abierto, como el programa que vamos a ver para recortar vídeo, NanaZip, a donde no sé cuántos premios, tiene un 5 de valoración, mucho mejor que WinRA. Cuando lo tengan, le dan botón derecho, NanaZip, extraer aquí o donde quieran. Para extraer, lo que esta carpeta, entramos, buscamos el ejecutable y doble clic. Para cargar un vídeo, lo mejor es arrastrar. Buscamos un punto de inicio, le damos al botón de inicio de recorte. Buscamos un punto para finalizar el vídeo, le damos al botón de finalizar recorte. Mejor dicho, punto final de recorte. Podemos tener más segmentos. Los que queramos. Los tenemos aquí. Se pueden ordenar. Con el botón derecho tenemos más opciones. Os recomiendo que la veáis. Yo no lo voy a decir todo, sino el vídeo se hace muy largo. Para hacer recursos, queréis ayudar del audio, tenéis aquí la forma de onda. ¿Vale? Podéis hacer zoom con control más rueda de ratón. Bueno, no hay mucho más. Le vamos a dar a exportar y fusionar. Un poquito las opciones que se nos presenta a continuación. Combinar corte es como está. Lo vamos a ver mejor aquí. Eh, elimina las partes que tiene la papelera. Y nos une todo en un archivo. combináis y separar. Es que los tres segmentos los vamos a tener en tres archivos diferentes por separado. combináis separar, tenemos los tres archivos en un solo archivo y luego aparte también tenemos tres archivos diferentes, uno por cada segmento. Esas son las tres opciones. El formato del contenedor lo tenemos que dejar tal como viene para que no recodifique. Si queréis cualquier otro, pues ya sabéis que igual podéis perder un poco de calidad. Bueno, vais a perder calidad. La cosa es que se note o no. Además también pues, vais a tener que esperar más tiempo. Vamos a ver lo de las pistas. Aquí podemos eliminar el audio. En tres eliminamos todos los audios Si le damos a descargar todas las pistas. Descartar todas las pistas. Tenemos muchas pistas de audio y queremos eliminar algunas. Ya tiene que ser desde este menú. Así sería. También podemos agregar más pistas de audio. Esto es para elegir la ruta de salida donde queremos guardar nuestro, nuestros archivos de audio. El resto ya lo ven ustedes. En español se entiende bien. Y si no tienen la interrogación donde os aparece información sobre lo que es cada opción. Cuando esté todo a vuestro gusto simplemente es darle al botón azul de exportar y fusionar. No tarda nada, puesto que no ha tenido que procesar, solamente he hecho un corte limpio. Aquí tengo mi archivo de salida. Muchísimas gracias por la visita. Nos vemos en el siguiente vídeo.